Hoy brindo por lo que ayer dolió y hoy superé, por los que supieron dejar una huella en mi vida y no una cicatriz, por los viejos tiempos y sus grandes momentos, por lo que se fue, por lo que está y por lo que vendrá, por los que partieron, pero están en mi corazón, por las bendiciones recibidas y las lecciones aprendidas. Este año lo despido con mucha nostalgia, porque hay gente que se fue, se marchó, su proyecto de vida los alejó de mí y tengo que aceptar que ese ciclo se terminó, pero también tengo que aprender a recibir el nuevo ciclo como una nueva oportunidad de aprendizaje, de darme cuenta que cada día que me levanto es una nueva oportunidad para ser mejor, quizás desafiarme, quizás entender las cosas desde una perspectiva totalmente distinta y diferente, para poder conocerme más, relacionarme más conmigo. Estos años, este año que ha pasado, me ha dejado muchas lecciones, he madurado. He desarrollado grandes cantidades de cosas. Ahora soy más disciplinado y quizás, quizás mucho más centrado en mí. Este año, este año que se va, aprendí a dejar a ir gente que no me aportaba. Aprendí a abrirme a gente que sí vale la pena tener al lado de uno. También comprendí que este año es importante porque en este año crecí más que cualquier otro año. Me siento más capaz, me siento más responsable. Y todas aquellas cosas que alguna vez me dañaron, hoy han quedado como meras anécdotas, aprendizajes y cosas que de verdad ya no me fastidian más. No sé qué pasó, quizás sea la edad, el tiempo, quizás la costumbre, quizás la rutina, pero, pero hoy, hoy atesoro mis cualidades, las celebro, y celebro a la gente que de verdad hizo un gran bien en mi vida, les agradezco porque aquí estuvieron. Les agradezco porque supieron quedarse, supieron estar, supieron aquí conservarse. Ya no tengo nada que reclamarles, nada que pedirles. Hicieron y fueron lo mejor que pudieron. No había nada más que se pudiera hacer. Así, agradezco a Dios, a la vida, al destino, por estas personas que estuvieron a mi lado, que me enseñaron tantas cosas, que me enseñaron a conocerme más, y a entender que hay cosas buenas en la gente, como cosas malas, y que para nada puedo para nada puedo pretender que la gente va a ser perfecta siempre. Por eso, soy mucho más consciente de la gente que viene, de la gente que está por venir, soy más consciente que tendrán sus defectos, sus habilidades, sus gustos, sus placeres. Entiendo que para muchos pasé a ser el malo cuando dejé de ser el tonto, pero la idea aquí es que las buenas personas aparecen cuando sea el momento propicio. Las buenas personas aparecen cuando uno está listo para recibirlas. Cada persona en esta vida será un maestro para mí, lo atesoraré como tal, lo recibiré como tal y lo dejaré ir cuando sea su momento.